...que bueno, ha salido de la reunión con el presidente electo Gabriel Boric. Boric, el escuchemos. ...electo Gabriel Boric y hoy día tuvimos una reunión de trabajo para ver estas semanas que quedan de trabajo legislativo antes que la suma. Cuáles son los proyectos de ley que los distintos comités de oposición al actual gobierno tenemos consensuados como proyectos que... Eh, podríamos ver y obviamente recabar su opinión respecto de aquello. Y dentro de eso, obviamente, vimos el tema de la PGU, el tema del financiamiento. Eh, hay coincidencia en que la PGU como instrumento tiene que ser aprobado, pero obviamente hay que resolver el tema de financiamiento, que es algo que vamos a eh, ver la próxima semana en la Comisión de Hacienda. El, día el lunes termina de tramitarse eh, en principio el proyecto en la Comisión de Trabajo de PGU y el martes pasa a Comisión de Hacienda junto con el tema de financiamiento que ya nos llegó y que tenemos eh, vamos a citar para ese efecto el martes. Además de eso, eh, vimos otros temas que son relevantes, como el tema de los carteles en el norte. Yo tuve una reunión hace minutos atrás con el gobernador de Arica. Estoy en conversación con el, los gobernadores de la... Eh, regiones del Norte. Voy a ir a terreno la próxima semana, jueves y viernes, para ver ese tema y obviamente se lo eh, planteé al presidente electo porque es un tema que preocupa. Han visto ustedes que el día de ayer murió una persona, asesinaron a una persona en Iquique y esto se está repitiendo y ya se instaló en la región metropolitana. Khoaján, ¿Hablaros sobre la... Hablaron de de sobre la. Se decidió dejarla como de trabajo. Eh, Así es, ¿Eso de permitiría tramitar eh, proyectos como la ley de indulto, que son prioritarios, según ha dicho el propio presidente electo, y la pensión garantizada universal? A ver, nosotros efectivamente tomamos acuerdo de comité unánime de sesionar todo el mes de febrero y que no haya semana regional en, en, en enero, eh, perdón, todo el mes de enero y que no haya semana regional en el mes de enero, eh, a efecto de poder eh, avanzar lo máximo en la agenda legislativa. Eh, y eso, pensando obviamente en la PGU, en el tema financiamiento, en materias que eh, tenemos en carpeta, como el derecho de filiación de los hijos, en fin, hay una agenda bien nutrida que esperamos poder sacar. Eh, y sobre el, tema, sobre el tema de indulto lo conversamos eh, y la coincidencia es que hay que resolver el problema de aquellas personas que están eh, privadas de libertad a producto de la medida de, eh, preventiva, ¿no es cierto? que impide que estas personas tengan libertad, que hace que es la prisión preventiva y que, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, ustedes saben que yo investigué este tema, hicimos un oficio, pusimos antecedentes de esta situación al presidente de la Corte Suprema, a la Fiscalía, al presidente de la República, porque creemos que hay que avanzar y las personas tienen que ser procesadas, tienen que resolverse su situación y no pueden quedar a eternum con una medida precautoria que no es para ese efecto. ¿Pudieron hablar del emplazamiento que hizo el presidente electo el día lunes al, al Senado para apurar este proyecto de indulto? Y usted quizás le puede haber dicho también esta idea de que él tiene la, la posibilidad de indultar caso a caso. No, lo único que conversamos respecto a este tema es que hay que resolver la situación de estas personas eh, y obviamente el presidente tiene eh, su mirada sobre el particular. Eh, yo tengo la mía y lo importante es que la comisión eh, que está viendo este proyecto de ley eh, avance, pero más allá de eso, creo que los tribunales... Eh, la fiscalía tienen que hacer su trabajo y es algo que, de lo que yo estoy absolutamente convencida. De uno, tema del emplazamiento, a propósito del emplazamiento del indulto, ¿usted le ve viabilidad al proyecto durante el mes de enero? Yo, eh, va a depender mucho de qué pase en la comisión y las indicaciones que se hagan, eh, yo lo he dicho, lo he dicho desde el día uno, eh, el proyecto tal como se presentó eh, no, no creo que tenga espacio para avanzar y si se modifica y... Se modifica en un sentido distinto al que tiene, claro, podría eh, contar con los votos. Pero más allá de eso, creo que hoy día la situación de las personas privadas de libertad, no solo de los casos que eh, tienen relación con lo ocurrido en octubre del 2019, sino que de muchas personas en nuestro país se puede resolver con las medidas que hoy día existen. Respecto a la, a la pensión no garantizada universal? universal... ¿Qué modificaciones se le podrían hacer al proyecto? Es largo de detallar, pero tal como está, imposible de que avance. Gracias. Ahora sobre PGV, ¿viable el a los A ver, el proyecto de los super ricos tiene un problema de, de admisibilidad. Ustedes saben que eso está dentro de las facultades del Ejecutivo. Y más allá de votos o no votos, va a terminar el Tribunal Constitucional y no avanzar. Y yo creo que lo importante aquí es avanzar en el financiamiento de una herramienta que es importante para la ciudadanía. ¿Unirlo, fusionarlo quizás? No es necesario fusionarlo, ya están, la verdad es que prácticamente trabajándose en paralelo. El día lunes sale el DPGU de la Comisión de Trabajo como herramienta y entra la de Hacienda y nosotros vamos a partir el martes viendo financiamiento, por lo tanto podemos verlos en paralelo. la próxima semana ya estarían tablas? El problema del impuesto a los superricos es que si se llegara a aprobar, el gobierno ya lo ha dicho, va a ir al Tribunal Constitucional y eso hace que eh, se quede sin, eh, sin ser ley. Por lo tanto, eh, creo que tenemos que avanzar en un financiamiento que logre el respaldo y que no sea una traba. Se Respecto comunico, al son... la ley de, de control de armas se vota hoy se va a aprobar? Eh, yo entiendo que debiera aprobarse, de acuerdo al informe que tiene, pero obviamente eso se va a ver en la sala. ¿Por la PGU cuánto se va a poner en tabla, senadora? ¿Debería verse la otra ¿Qué semana? Cosa, eh, ¿La PGU? PGU debiera votarse eh, probablemente el día... 25. cree dar los plazos porque el ministro de Hacienda mucho habló en su momento antes de este receso de que se tramitara hasta el 20, pero sabemos que es un, un proyecto complejo. Lo que pasa es que, insisto, si no tiene financiamiento se hace complejo y lo que queremos hacer sí. es construir los acuerdos para que esto sea eh, ley de la República. ¿Hay conversaciones en torno a eso? Ob obviamente, todos los días estamos conversando con el gobierno, con nuestros colegas, con eh, los equipos técnicos del presidente electo, porque a todas y a todos les interesa tener este instrumento y que tenga financiamiento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena Rincón, la presidenta del Senado. Entonces, sé eh, que eh, llegó hasta la oficina del presidente Gabriel Boric para hablar de diversos temas, eh, pero principalmente la agenda legislativa, los proyectos que hay que priorizar de aquí en adelante. Y hay...